Te saluda tu amiga Maura Espejel y hoy te contaré la boda del topo. Junto al río Quinguín se encontraba una estatua de piedra. Era tan alta que a menudo las nubes se reunían alrededor de su cabeza. Cerca de ahí vivía un topo y su esposa, quienes tenían una hija que amaban más que a nada en el mundo. Un día un joven y apuesto topo fue a preguntar si podía casarse con ella. A ella le gustó de inmediato, pero su padre orgulloso, en respuesta, movió la cabeza negativamente. Solo eres un topo, dijo. Nuestra hija es hermosa y merece casarse con el ser más grande del mundo. La hija se entristeció al ver que había rechazado al joven topo. ¿Quién es el ser más grande del mundo, padre? preguntó. Su padre alzó la mirada hacia el cielo. Nada es más grande que el sol, concluyó, y escaló a la cima de la estatua para hablar con el sol. ¡Oh, magnífico y deslumbrante sol! Eres el ser más grande en el mundo. Dijo el topo, ¿nos harías el favor de casarte con nuestra preciosa hija? El sol atenuó un poco su luz. Lo siento, no soy tan grande como tú crees, topo. Nubarrón puede esconder mi rostro por muchos días. Él es más grande que yo. El topo le hizo una reverencia al sol y y luego le pidió a una grulla que lo llevara volando hacia el cielo. ¡Oh, espeso y sombrío nubarrón! ¡El ser más grande en el mundo! Exclamó el topo. ¿Nos harías el honor de casarte con nuestra preciosa hija? Nubarrón se hinchó y suspiró. Tristemente, no soy tan grande como imaginas, topo. Dijo. Viento tiene el poder de de, de llevarme al este, al oeste. Él es más grande que yo. Topo le hizo una reverencia y luego le pidió a la grulla que lo llevara volando a la cima de la montaña. ¡Oh, salvaje y veloz viento! El ser más grande en el mundo, habló el Topo. ¿Nos harías el honor de casarte con nuestra preciosa hija? Viento sopló y rugió. Desearía ser el más grande, Topo, explicó. Pero río abajo hay una estatua de piedra que no se mueve sin importar qué tan fuerte sople. La estatua es más grande que yo. Topo le hizo una reverencia al viento y bajó a prisa por la montaña hasta donde está la estatua. —¡Oh, antigua e importante estatua, el ser más grande en el mundo! —dijo el topo. —¿Nos harías el honor de casarte con nuestra preciosa hija? La estatua sonrió con sagacidad. —Nada es grande eternamente, topo —aseguró. Hay una criatura que excava la tierra debajo de mí y me derribará algún día. Él es más grande que yo. Topo hizo una reverencia a la estatua y se alejó a prisa para buscar debajo de la piedra al ser más grande en el mundo. Ahí, para su sorpresa, encontró al joven y apuesto Topo que quería casarse con su hija. «Perdóname», dijo el Topo. «Pensé que no era suficientemente grande» para casarte con mi hija, pero he viajado de la cima de la estatua, al lado en el cielo, de la cima de la montaña, hasta nuestra querida y obscura tierra, para aprender que tú eres en verdad el ser más grande en el mundo. ¿Podrías hacernos el honor de casarte con nuestra preciosa hija? El joven topo se echó a reír. Eso me haría el ser más feliz de la tierra, contestó. Ella tiene que decirlo por sí misma. La hija del topo se alivió mucho al escuchar que no se iba a casar con el sol y después de que se encontró con el joven y apuesto topo nuevamente, no pasó mucho tiempo para que su madre estuviera organizando el banquete de la boda. Cuando llegó el día, Viento sopló para alejar a nubarrón del sol y así éste pudiera brillar sobre la feliz pareja hasta que llegó el momento de que se ocultara bajo el río Kingi y dejara salir a las estrellas. ¡Qué pareja tan perfecta! dijo el padre de la novia con orgullo, el ser más grande y feliz novio junto a la hija más preciosa en el mundo color incolorado, este cuento se ha acabado.